Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, para los que siguen llegando a esta nueva familia, bueno, los invito a que se suscriban, porque aquí hay muchas sorpresas, la familia crece siempre, y bueno, mi love lover de esta semana es Sharon Carolina, hermosa, linda, gracias por tu comentario, no sabes lo feliz que me hizo eh, cuando lo leí, te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho, mm -hmm. mucho, mua. y bueno, acuérdense que cada semana va a haber un love lover, entonces escríbanme, coméntenme todo lo que quieran bueno amores, antes de empezar este video quiero darles las gracias porque hemos estado super viciosos votando para los MTV viñao. ustedes saben que ya casi son los MTV viñao, mejor dicho ya o sea, como en un día bueno chicos ahora sí vamos a entrar en materia, este video ustedes me lo han pedido hace mucho y bueno yo ya lo había hecho, eh, en, bueno hace rato, no sé, como hace dos años lo hice pero lo vamos a hacer otra vez, para que ustedes lo vean, para que ustedes eh, entiendan cómo funciona mi cuerpo, a ver si a ustedes de pronto les funciona, y es cómo me alimento y cómo cuido mi cuerpo. Algo que me preguntan todo el tiempo, Lau, ¿qué, ¿qué comes?, ¿cómo te alimentas?, ¿cómo te cuidas?, ¿qué haces cuando te vas de viaje?, ¿cómo no te engordas?, ¿cómo bla, bla, bla? Y bueno, voy a sacarlos de muchas dudas, de muchos mitos, y también, antes de empezar el video, quiero decirles que yo, uno, no soy nutricionista, no soy experta eh, con el deporte tampoco, simplemente les voy a contar lo que me funciona a mí y cómo reacciona mi cuerpo ante lo que les voy a contar, ¿listo? Es importante que ustedes, antes de tomar consejos míos, también de pronto puedan hablar con las personas que... Que los entrena con sus médicos con sus nutricionistas porque acuérdense que cada cuerpo es diferente no todos los cuerpos funcionan igual entonces bueno me gusta dar esa aclaración antes de empezar el vídeo eh, vamos a empezar primero con los viajes la ¿Cómo haces para no engordarte en los viajes que haces y bueno han visto, mejor dicho, que no he parado en mi casa. ahorita es como un milagro del señor que esté en la casa. Bueno, más que todo paro por Silvio y por, por mi querido esposo Valo. En los viajes es imposible no comer rico. Chicos, primer consejo. Coman, pero en poquitas porciones. Eso es lo que yo hago para no engordarme afuera. Si te gustó algún dulce típico del lugar que estás visitando, cómetelo, pero cómete uno, no te comas tres. ¿Y saben que Tomar mucha agua en los viajes también ayuda mu muchísimo porque así estás eliminando líquidos. El consejo número 2. Chicos, a mí el trago me engorda un montón. Yo no sé por qué. Entonces, de viaje, si quieren tomarse un traguito, no sé, tómense un vodka o un whisky, que es lo que menos engorda. Tip número 3 cuando te vas de viaje. Chicos, en todos los países existen las proteínas y las verduras. Ahorita que me fui de viaje comí mucho pescado, comí mucho pollo y muchas verduras. Traten de llenar su plato verde, verde, verde y bueno, su, prote su proteína del día. Tómense unas sopitas o vegetales al grill, que todo eso es delicioso, les funciona. A la hora de viajar de pronto comerse un, un par de, no sé, papitas saladas, arroz integral si ven por ahí pero traten de no excederse con la comida yo no les estoy diciendo que no coman coman pero no se excedan, no repitan entonces chicos, ¿cómo es mi desayuno normalmente? me encantan las claras de huevo me gusta más que todo el omelette trato de no comer yemas porque siento un poco de pesadez además que tiene algo de colesterol entonces trato de vigilarme muy bien con las yemas entonces cada vez que me como mi huevito normalmente siempre son las claras ¿Y con qué acompaño mi delicioso huevo? Bueno, a veces, cuando me quiero comer como una harina compleja grande. Me hago una arepa de harina de almendras o puede ser una arepa con harina de avena con chía. Pueden ser unas galletitas de arroz con encima un poquito de queso. También no puede faltar una fruta. Me encanta la manzana verde en la mañana o la piña. Eh, normalmente, si estoy enfermita o no, me tomo un juguito de naranja, pero casi siempre lo acompaño más que todo con café. Sin café, Laura Tomón no se levanta de la cama, mejor dicho. El café es totalmente importante, fundamental, para que este cuerpo también tenga como energía, como que pueda pararse y no sé qué. Y bueno, chicos, el desayuno, el fin de semana, no se los voy a negar, un domingo, qué delicia comerse unos pancakes. Por ejemplo, unos pancakes de avena, trato de que no sean de harina, eh, traten de comérselos de avena. Chicos, después del desayuno, yo no dejo tanto tiempo entre el almuerzo. Eh, lo que yo hago es que después del de desayuno, después de tres horas, me como como mis medias nueve. ¿Qué me como? Me encanta la zanahoria, me encanta el apio, me llevo un quesito pera de pronto en la cartera... Eh, las galletitas de arroz también funcionan perfecto, me acaba de llegar de, del Fit Market, un lugar que me encanta, Fit Market, Bogotá, les voy a dejar aquí abajo de este video el contacto por si ustedes quieren alguno de los productos, encontré unas yuquitas de sal marina deliciosas que sirven también como un snack saludable, me encantan, entonces lo pueden poner en la cartera y si están de afán, mejor dicho, se lo pueden comer en cualquier momento, como ustedes saben que mi día a día es demasiado agitado, entonces por eso les estaba hablando de estos snacks que son rápidos de meter en la cartera y no te vas a morir del hambre. Chicos, no está nada bien que ustedes aguanten hambre, si ustedes aguantan hambre en la siguiente comida van a comer el triple, entonces cada tres horas que estés comiendo le estás haciendo un bien al cuerpo, pero ojo, comiendo siempre saludable, verdes comiendo verduras, fruticas, lo que puedan meter en su, su cartera, en su bolso, en su maleta del colegio, de la universidad, lo que sea, es importante que sea siempre como algo que le pueda nutrir a tu cuerpo. Si te gusta el yogur griego, el yogur griego también es una gran opción de medidas nuevas, delicioso para que también te lo lleves en la, en la lochera, en la cartera, donde tú quieras. ¿Listo? ¿Cuáles son mis platillos favoritos de almuerzo? Me encantan las sopas, yo se los he dicho. En mi Instagram, en mis redes les he contado que me encantan las sopas. Eh, la sopa de tomate me fascina porque le puedes meter todo lo que quieras, pero ojo, oh, no mucha harina. Yo le meto pollito, aguacate, maíz. Y si ese día quiero comerme otra harinita, le meto unos totopos integrales. Es un almuerzo delicioso, vas a quedar totalmente satisfecho, eh, es una de las que siempre me ha gustado, Esta, me acuerdo que me la recomendó hace rato mi Tata Fitness, la amo con todo mi corazón. Y bueno, si no les gustan las sopas, también hay muchas otras opciones, está tu pedazo de proteína, un pollito, un filete de pescado, un salmón, muchas verduras, oigan, las verduras son vitales en la vida. si sí, puede ser... Tu plato más verde que otro color, fantástico. Y si te quieres comer una harina, oigan, siempre vayan por las harinas complejas. Arroz integral, la papa sudadita pero con cáscara, la quinoa. Esto es lo que me funciona a mí. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado si pueden, cuídense. El domingo ya, ¿cómo? Porque tampoco se pueden resistir a tantas delicias que existen en el mundo de todas formas chicos los domingos son también muy importantes para tu metabolismo porque cuando tú le metes grasita cuando tú le metes harina cuando le metes todos estos carbs el metabolismo como que vuelve y se empieza a acelerar porque se está dando cuenta que tú le estás metiendo más comida de lo que tú normalmente lo haces entre semana entonces el domingo que tú hagas trampa se vale no pasa absolutamente nada más bien disfrútenlo pero bueno Tampoco se, no se excedan tampoco. Bueno, chicos, las 11. Las 11 yo me las como entre 4 y media, 5 de la tarde, cuando yo ya veo que el cuerpo otra vez está pidiendo comida. ¿Saben qué he descubierto en mis viajes? El hummus. El humus es proteína y también es eh, grasita, pero grasita de la buena. Si te lo puedes comer de pronto con zanahoria, con apio, delicioso. Es un gran snack para esa hora Tampoco te excedas. Eh, las almendras, si te llevas una bolsita de almendras, también es buenísima. Trata de no comer tampoco en exceso porque acuérdense que, la, que las almendras son grasa. Y si te excedes, pues nada, es bueno en exceso. Otra cosa que me ayuda muchísimo, chicas, hablemos de la ansiedad. Yo soy una mujer muy a veces, Dios mío, me quiero comer mi casa entera y digo, pues madre, voy a reventar esta nevera. Cuando esto me pasa, oigan, yo acudo al maispira. Me hago un bowl enorme de crispetas sin sal, sin aceite. Simplemente me como un bowl de, de, de, de maispira para sentirme un poquito satisfecha y bajar como esa ansiedad. Me ha servido, no sé si a ustedes les sirva, pero me ha servido para saciar la ansiedad. Y bueno, si eres ansiosa, por favor, cuéntame aquí abajo para yo también sentirme bien, que no soy de Cookie Monster, que por la tarde me quiero tragar todo, que soy una persona normal, por favor, cuéntame aquí. Bueno chicos, y a la hora de cenar, a la hora de la comida final del día... Traten de no comer harinas. Aquí sí, mejor dicho, harinas, me, me, me, me. frutas tampoco. Me. Acuérdense que después de las 3 de la tarde las harinas se convierten en azúcar. Entonces, cero. Y las harinas no las procesa muy bien tu cuerpo a esa hora, entonces traten de no comerlas. Eh, Yo que como, me hago un pedacito de, de pollito, de pescado, ensalada. Eh, ¿Saben que me encantan las verduritas grillé? Me encanta también sopa, si les gusta la sopa. Chicos, yo sé que a veces en la noche es difícil no comer tanto, pero les juro por Dios que su cuerpo se los va a agradecer. Cuando yo como mucho en la noche no puedo dormir bien, eh, me duele el estómago, como que me siento hinchada. Al otro día, no sé, amanezco no tan enérgica porque me siento pesada. Entonces traten de no comer tanto en la noche para que puedan tener un sueño más profundo para que, se, para que se sientan más descansados en la noche pero bueno, también hay que hablar de algo muy sincero y es que existen personas y me pasa que son las 12 de la noche y tienen hambre, mi madre me ha pasado muchas veces, es normal que uno se para a las 12 como fue tengo hambre, porque tengo hambre no entiendo que me estoy tapando bueno, chicos, en, esta, en estas situaciones de, de un, un snack por la noche, ¿qué hago yo? Cojo lonchitas de queso, como las fines me encantan. Les echo un poquito de mermelada sin azúcar y me las como. Me como dos y si tengo mucha hambre, me como dos galletitas de, de, de arroz, eh, pero peco, ¿me entienden? O sea, ¿cómo no voy a comer a las 2 de la noche si mi cuerpo me lo está pidiendo? Nada que hacer. O sea, ahí, ahí sí tengo que ser muy sincera. Me levanto y me como algo. Nada que hacer. Chicos, encontré una marca deliciosa que traen delicias y las hacen sin gluten, sin azúcar y sin químicos. Hay ponquecitos de vainilla, de brownies sin azúcar... Todo es natural, saludable. Y me ha ido muy bien con esos productos. Me encantaron. Se los recomiendo porque de verdad me parecieron súper chéveres. Para snacks en el día, no en la noche. A las 12 de la noche que se quieren comer toda la casa, no tampoco. Pero bueno, eso les puedo contar. Y para las personas que quieren conseguir, por ejemplo, el pan de arroz, que es difícil de conseguir, la leche de almendras, la harina de almendras, la harina de avena... Eh, el vinagre de manzana que ya les voy a contar un poquito el vinagre de manzana todo esto lo pueden conseguir en Fit Market Bogotá lo pueden encontrar aquí abajo es un hit, ahí yo mando a pedir muchos de mis productos oigan y paréntesis, ellos no me están pagando para que yo diga esto la verdad es que me gusta compartirles lo que yo normalmente como y como normalmente me alimento y para que ustedes también lo puedan hacer, pues, de dónde más van a conseguir el contacto. Entonces, pues, acá les estoy compartiendo eh, los contactos. Voy a contarles otro tip espectacular. Si ustedes tienen como una comida, no sé, con sus amigas, con sus jefes, eh, con sus amigas de la U, bueno, no sé. Y en la cena ustedes saben que va a ser un risotto o es una, una, una lasaña grasosa o es, yo no sé, una pizza, lo que sea les voy a mostrar lo que yo hago esto es vinagre de manzana es que controla la respuesta de azúcar en tu cuerpo ayuda a que no absorba toda la grasa que te estás comiendo, es fantástico y cómo lo haces antes de comerte la pizza la comida la que estés llegando, lo que sea te coges un, un vasito chiquito le pones una cucharada, lo diluyes con agua, te lo tomas y es fantástico, este tip me encantó, me sirve. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video en mi canal de YouTube. Coméntenme aquí si quieren saber más cositas. Acuérdense que esto es lo que me sirve a mí, Laura Tobón, cómo me sirve a mí mi cuerpo. Recuerden preguntarle a sus médicos, a sus nutricionistas, a sus entrenadores, todo, todo, todo, porque pues ya saben, cada cuerpo es diferente, cada cuerpo asimila distintas las cosas, entonces nada, acuérdense que yo estoy aquí para contarles, para eh, acompañarlos, para aconsejarlos y bueno, saben que los quiero con todo, todo, todo mi corazón, eh, cuéntenme qué más quieren ver en mi canal de YouTube, pónganme aquí todos sus comentarios, pónganle like, like, like, like, like y por supuesto suscríbanse, busquen la Cajita roja, suscríbanse ya mismo. Los quiero con todo mi corazón. Nos vemos el próximo video.